Amigas, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto de saludarles, saludarles otra vez desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. Un placer estar nuevamente con ustedes, aquí con mi querida hermana Carlota Reina. Estamos arrancando hoy con esta propuesta que tiene que ver con el mes Warhol y que es dentro de um, este mes la segunda parte ya que vamos a dar comienzo, la primera ha sido un precalentamiento que tuvimos la semana pasada donde estuvimos hablando, conversando un poquito de todas las propuestas, ahondando más que nada, bueno, en de qué se va a tratar todo esto que va a ser el snapshot Warhol y la atmósfera warholiana. Así que hoy vamos a arrancar un poco con todo esto eh, y vamos a um, ver cómo, cómo viene toda esta cuestión, a ver cómo vamos a ir desarrollándola durante esta semana y las próximas. Eh, primero que nada, te saludo, querida hermana, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Fabio? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, dando inicio a este snapshot Warhol que tanto ansiábamos, ¿no? Ay, Sí, lo hemos estado esperando con muchas ganas, y también nos entusiasmó, nos ha agarrado como un entusiasmo. La verdad es que sí, porque sumergirnos en todo este material ha sido increíble, y bueno, estamos con muchísimas ganas de aprender a hacer fragmentos mínimos posibles en atmósfera huarjoliana, que es este, esta manera de pensar el arte o, ar o pensar el obrar de artistas transversales, están habitando otros espacios, otras maneras, y que, que bueno, igual que la verdad que nos enseñó bueno. un montón y que queremos recuperar, así lo podemos utilizar como herramientas para la modernidad, para la actualidad, que modernidad. Sí. Y bueno, esta cosa, ¿no? Que es este tiempo postcontemporáneo, que vuelve a ser este tiempo también moderno, postmoderno, ¿no? Esta cosa jauntológica que nos deja de nuevo también parados en cierto tipo de cuestiones que se repiten una y otra vez y para las cuales, por esa razón, ¿no? creemos que también es bueno revisar cómo se dieron las respuestas de estos artistas postmodernos, en el caso de Warhol, o bueno, en el caso de Duchamp, un artista moderno postmoderno a quien estuvimos revisando el, en el mes anterior, eh, bueno, ver ¿no? cómo lo resolvieron y a ver si algunas de esas cosas no nos sirven, que seguramente sí, por esta situación eh, jauntológica de repetición constante de lo mismo, si no nos sirven para resolver hoy nuestros problemas, ¿no? hoy nuestros asuntos. Así que creo que está más que bien dicho el asunto también de lo moderno. Seguimos transitando ¿no? de muchas maneras una especie de ruedita de hámster Sí, y se siente cada vez más, y creo que, que, bueno, que con toda esta incertidumbre que estamos habitando, creo que lo han, lo han vivido un montón de personas a, a lo largo del tiempo y a lo largo de, los, bueno, de lo que es la historia de la humanidad, en sí. distintos formatos, llámese guerra, llámese crisis de lo que sea, económicas, eh, bueno, grandes migraciones, que, que bueno, que también nos llevan a un estado que hoy también existen todas esas, sí. todas esas cuestiones, por supuesto en otro contexto, en, otra, en otras mentalidades, pero que siguen repercutiéndonos y eh, deshaciendo nuestras reflexiones en torno al arte. Eh, estuvimos viendo eh, primero que nada en este formato MES a Joseph Boyce uno de nuestros artistas pilares y a quien amamos y que nos encanta, y que también nos dejaba un poco esa sensación, ¿no? Tanto boys como luego en el mes Duchamp hemos quedado con la sensación de que muchas de las cosas que ellos vivían contextualmente y que tenían distintos tipos de denominaciones, ¿no? Hoy por hoy eh, se dan de maneras muy similares, aunque las denominaciones sean otras. Eh, y que, bueno, ellos trabajaron, ¿no?, de forma muy concreta sobre esas problemáticas eh, y sobre ciertas sistematizaciones que del arte se hicieron, ¿no?, desde el arte se hicieron para sus obrares y tal, y, bueno, estamos en esa sensación, ¿no? en esa sensibilidad como percibiéndolos desde ahí, desde algo que nos parece que es similar y que también los hace actuales, ¿no?, que, que vuelve a poner en la actualidad, este tipo de cosas para reflexionarlas, madurarlas nuevamente, ¿no? ponerlas en este contexto, acomodarlas en relación a actualizarlas y a partir de ahí poder utilizarlas ¿no? como buenas herramientas para poder continuar con nuestras labores en el arte postcontemporáneo tan complejo que vivimos. Y en ese sentido, bueno, eh, lo que hemos venido viendo, Warhol se siente también, se percibe así, Sí, la verdad es que, bueno, Warhol, por lo que venimos estudiando, yo, vos pues ya lo venís reestudiando. Eh, nada, un artista que también le costó mucho insertarse socialmente, eh, por cuestiones físicas, por cuestiones de decisión de género, por cuestiones también en decisiones artísticas, del tipo de formatos que eligió para trabajar y en sus búsquedas todas esas cuestiones que no, no, no pudieron ser parte del sistema del arte y que muy bien después lo vemos en el Museo de Pittsburgh, eh, donde está toda su colección y que todavía no puede incorporar ciertas cuestiones o ciertos dispositivos o ciertas metodologías o, o problemáticas que Warhol ya trabajó y que, y que hoy uno diría, ya las hemos revisado un montón de veces y que, que no, que definitivamente todavía... Es, entre comillas, una lucha de los artistas, porque no se manifiesta como lucha eh, social así, con toda la magnitud que pudiera tener, sino que bueno, esto abre una problemática, que no ha, no ha alcanzado esta dimensión de conciencia, creo yo, entre los artistas para, para incorporar ciertas cuestiones que todavía no, no logramos eh, trabajar. Sí, me parece muy interesante esto, un remix, por favor. Eh. Minuto 1441. No, no, por favor, porque después los tuyos se nos pasan, por favor, porque esto me parece muy interesante. Creo que es una de las, de las claves también, ¿no? Por lo que hemos decidido. Eh, trabajar con Warhol en torno a todo esto y que nos ha ido apareciendo cada vez más claro en este tiempo de preparación previa que hemos tenido durante la semana pasada eh, en relación a cómo hemos ido percibiéndolo y percibiendo, bueno, todas las problemáticas que están todavía sin sistematizar dentro del arte, ¿no? Problemáticas que están todavía sin solucionar y sin de muchas formas también establecerse por fuera de problemáticas, ¿no? Sin poder establecerse en el mercado, sin poder establecerse incluso en los ámbitos académicos, ¿no? Veíamos cuánto que cuesta todavía eh, llamar por su nombre ciertas cosas que vivió, que experimentó, que eh, desarrolló y que nos legó. Andy Warhol, ¿no? Cuántas cosas que cuesta llamar por su nombre en los libros, en las muestras, en las clases, en los seminarios, eh, que todavía seguimos enmascarando porque nos siguen pareciendo atrevidas o porque nos siguen pareciendo desafortunadas o porque nos siguen pareciendo demasiado provocadoras, provocativas, incluso tal vez subversivas, ¿no? Cierto grado de subversión de Warhol que sigue siendo... Hoy por hoy, algo que nombramos dentro de problemáticas, pero sin sistematizar, ¿no? No lo podemos todavía sistematizar. No hay manera que, algo de eso también vimos con respecto a Voice, ¿no? Eh, y que en algún punto también se reflejó de forma muy clara con Duchamp. Así que esto, ¿no? Que parecería que empieza a atravesar todos estos, eh, de estas propuestas de MES, esta especie de subversiones, eh, pensamientos, formas, eh, alternativas, si se quiere, maneras outsider, que el arte no termina de eh, generar como bueno, algo establecido, sino que sigue siendo eh, entre comillados o algo que anda por ahí, ¿no? algo similar, algo que va quedando en los papeles, en los archivos, en cierto tipo de formato, pero que no pasa a lo más legítimo, ¿no? que no termina de legitimarse. Obreres tan complejos, tan ricos, tan nutritivos, tan extremadamente eh, prolíferos, ¿no? como el caso de eh, de hablar de Joseph Boyce de Andy Warhol de Marcel Duchamp que no terminan de verse de catalizarse de asentarse más que como un poco de lo mismo que siempre tiene que ver con eh, los estándares comunes tradicionales eh, si se quiere incluso los más este conservadores no eh, sí, que hoy hablábamos que uno pensaría que todo esto es una cuestión, una conspiración, está hiperpensado y tiene que ver solamente con el mercado de arte. Y en realidad tiene que ver con todas las variables que, que, que, que transversalizan esta, esta problemática, que son múltiples, ¿no? Tienen sí. que ver, por ejemplo, en el caso de Warhol, pensaba yo, ¿por qué lo de Warhol no puede contarse tal cual lo que fue y se tiene que ir? Eh, fragmentando se tiene que ir como eh, priorizando ciertas cuestiones sobre otras, cuando él, y la verdad que demuestra constantemente que no tenía jerarquía sobre lo que generaba y bueno, tiene que ver primero, él como individuo todas sus cuestiones principales que él tuvo que combatir como prejuicio, después su familia toda la, la problemática que tiene su familia, que su familia querrá, no querrá, no sabemos contar o no contar sobre Andy Warhol, la, sus compañeros que también tienen que, toda la problemática que se genera alrededor del copyright con los que aparecían en, en el filmado o los que aparecían en algunas notas que querrán ser parte de eso, no querrán, y que tienen que también desafiar este concepto de copyright. Pienso, y ahí empezás con la industria en términos de, la, de los museos bueno, y etcétera. digo. Todo la, el sistema, el ecosistema humano, llámese familiar, de amistad, de trabajo, industrial, comercial, etcétera, todos tienen alguna cuestión que todavía hay que ir preguntándonos y que hace que este tipo de artistas como bodies como Warhol, no puedan surgir en plenitud. Y que encima yo me pensaba, yo como mujer, por ejemplo, si me tuviera que pensar en torno a Andy Warhol, digo, si Andy Warhol, siendo hombre, blanco, heteronormativo, con todas las cuestiones que él resguardó, no pudo, bueno, el, el salto que nos queda, ¿no? Si eso todavía no es considerado arte. Sí, es que clarísimo, porque ahí es donde vemos cuál es también, en esto jauntológico, el indicador de nuestra realidad. ¿no? o sea, es muy claro lo que estás diciendo, que se da creo en los tres casos que hemos estado estudiando, no, se da en el caso de Boyce, de, de Duchamp, y bueno, en este caso de Warhol que hemos empezado a transitar y a, a percibir, no. Eh, veremos cómo lo, lo podemos analizar en el caso de Sofical y de lo que viene luego, no, en este próximo mes que vamos a estar dedicando, bueno, a una artista mujer que veremos a ver qué tal, pero aquí ya no creo que se trate de géneros más allá de que, bueno, por supuesto, eh, aceptamos y estamos de acuerdo de que la mujer siempre tuvo menos posibilidades y que eso es claramente en un porcentaje inmenso, ¿no? Pero también nos damos cuenta que el arte va a por este tipo de problemáticas sin sistematizar y de algún modo generándolas, ¿no?, minimizadas, eh, va por todo, no va solamente por los géneros, no va solamente por las sexualidades, no va solamente por cierto tipo incluso de producción en torno a lo disciplinal, sino que va eh, por muchísimas cuestiones más, ¿no?, que tienen que ver con muchos aspectos y de la enorme complejidad que representan esos aspectos como punta de iceberg, del arte que es algo realmente muy extremadamente complejo y complicado eh, y que en algunos sectores damos ¿no? por superado porque como bueno comprendemos las problemáticas, comprendemos cómo se sistematiza y comprendemos también cómo se va generando eh, y en, en términos del arte y el arte, no, o sea, los, los, los todos modos ¿no? del arte y sus inmensa cantidad de variables, bueno, también de alguna forma nos vamos confundiendo muchas veces de que en relación a que este tipo de cosas también nos no siguen sucediendo. no. Parecería que hoy por hoy todo es posible, parecería que hoy por hoy eh, las instituciones están abiertas a todo lo que los artistas quieran proponer parecería que hoy por hoy el mercado está dispuesto a negociar con todo lo que los artistas producen parecería que hoy por hoy eh, ni la familia ni los contextos de amigos de compañeros de trabajo o los contextos sociales no eh, importan tanto como si importan parecería que hoy el qué dirán no es tan pesado como si lo es etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que vi estamos viendo que en el caso tanto de Boyce, Warhol y Duchamp fue realmente también un factor decisivo para muchas cosas de las que propusieron, ¿no? Para muchas de las cosas que además fueron eh, entendiendo, comprendiendo en una complejidad que los llevó a plantear soluciones, ¿no? Y bueno, también desde ahí... En que vamos tomando estas eh, como herramientas, ¿no? Las estamos tratando de señalar como posibles herramientas que a partir de esas eh, cuestiones, ¿no? De esos problemas que estos artistas tenían para hacer arte, para producir lo que realmente querían, ¿no? Para... Eh, proponernos lo que realmente eh, como discurso querían proponernos, bueno, cómo lo han ido solucionando, cómo lo fueron generando, cómo pudieron ir eh, de muchas maneras haciéndolo entrar y salir constantemente, ¿no? Esto outsider-insider con, con este arte legitimador que, bueno, va generando todas estas ausencias, silencios, negaciones y tanto más, ¿no? Eh, entonces ir armando estas herramientas lo que creemos es que nos va a ir ayudando también a enfrentar esos mismos problemas que ellos tuvieron y que seguimos teniendo sin empezar de cero, ¿no? O sea, sin tener que de nuevo empezar a enfrentarnos a todas estas cuestiones como si nunca hubieran pasado y como si fuera la primera vez que las vivimos, ¿no? Bueno, estamos viendo que mínimamente Duchamp, el primero de estos tres, las empezó a vivir con la primera modernidad, ¿no? La primera modernidad en el arte que es principio de 1900, o sea, hace 120 años mínimamente que venimos transitando estos mismos problemas, y bueno, de a poco, ¿no?, se van solucionando, pero en esta época jauntológica, que volvemos todo a cero para que parezca todo nuevo, también los problemas parecen nuevos. Y no lo son, ¿no? No lo son. Esa... Sí, yo pensaba que esta, este concepto de fragmentos mínimos resueltos, sí. eh, mucho tienen que ver con el trabajo, con el contexto. Tienen sí. que ver con una fe de, de seguir construyendo y a, obrando y haciendo en torno a que necesitamos que eh, el ecosistema del arte, que nosotros como, como creadores de arte y como, y como, bueno, creyentes de esto, entre todos vayamos construyendo estas posibilidades de abrir estos caminos porque tienen que ver con que todavía todo esto que vos mencionabas de problemáticas contextuales siguen afectándonos, lo digo así, afectándonos en términos emocionales, y que somos seres sensibles emocionales y que desde ahí trabajamos y que desde ahí percibimos y que desde ahí hacemos obrar, que todavía nos afectan. Entonces, que todas esas cosas todavía no nos dejan romper o generar, porque siempre hablamos de romper, pero también quizás también sea la posibilidad de generar nuevos sistemas, nuevos ecosistemas, nuevas oportunidades para que entre todos, nos, nos reconozcamos ahí, ¿no? Porque también tiene mucho que ver, creo, que en el sistema del arte esto del reconocimiento entre, entre pares que también tiene que ver con que todavía no es en, en esa capa, en esas tantas variables que mencionaba entre dos pares que tampoco es reconocible ciertas maneras de obrar, hacer y estar en el mundo del arte, ¿no? Es que los pares también son parte de ese, eh, de ese núcleo duro que genera el todo del arte y que en este caso también niega, también sistemáticamente hace desaparecer o eh, mira para el otro lado, ¿no? Creo que todos somos responsables en ese sentido, y está muy bueno que lo, que lo podamos decir así, ¿no? Porque entonces, a partir de ahí, también entendemos cuál es nuestra posibilidad, ¿no? Y también qué es esta eh, propuesta MES que traemos desde la Fundación, ¿no? Que estas son las intenciones que nos mueven, ¿no? Estas son las eh, reflexiones que han ido generando estas propuestas. Las propuestas MES que, bueno, van significando esta enorme posibilidad de recordar en un tiempo donde creemos que todo empieza de cero hoy que todo es nuevo, recordar que no todo es nuevo, recordar que ese tipo de pensamiento jauntológico ¿no? también tiene que ver con un cierto modo ¿no? de manipular nuestras nociones de posibilidades, ¿no? nuestras posibilidades de resolución, y que en eso tenemos que estar muy atentos, ¿no? muy atentas, muy atentes, porque finalmente es ahí donde está el el foco más fuerte de trabajo de todo esto que se va generando en la postcontemporaneidad como una eh, falsa manera de creernos en otro territorio que no sea ya el territorio histórico, ¿no? Y si, y si bien eh, estamos, por supuesto, atravesando nuevos modos, ¿no? Como la, la poshumanidad y seguramente ya la transhumanidad, esto no nace de un repollo, ¿no? Esto no, no viene porque sí, como muchas veces, parecería que, eh, no sé... De decirlo con, también con todas las letras, ¿no? Parecería que antes de internet un mundo, aparece internet, viene otro mundo y empieza todo de cero, ¿no? Bueno, pues es que estamos viendo con la revisión de estos artistas que son no es así y, y que tenemos que tener mucho cuidado con pensar eso en el mundo del arte, en nuestros mundos... Eh, de, de pares entre artistas Y sobre todo a la hora de las acciones ¿no? Que incluyen no solamente nuestros obrares profesionales disciplinales Sino también nuestras maneras de estar socialmente En el mundo del arte ¿no? Que es fundamentalmente en primer lugar entre pares ¿no? Si somos nosotros quienes legitimamos primero que nadie Lo que entre pares estamos haciendo ¿no? Eso es lo que tenemos también como, como desafío de traducir hoy por hoy a otros modos, ¿no? A esto que vos decís, bueno, crear otros sistemas, crear otras formas, ¿no? Eh, bueno, dentro de esto creo que es en lo que estamos trabajando, ¿no? Me gusta que, que hagamos esta introducción, me parece que está buenísimo poder, eh, bueno, hablar de estas cuestiones en torno a esto que empieza hoy ya en relación a la snapshot de... Eh, de esta atmósfera guarjoliana, ¿no? o sea, un intermedio entre la atmósfera duchampiana y la atmósfera guarjoliana que vamos a vivir, un snapshot que vivimos en el 50% de esta propuesta eh, dedicada y todavía relacionada a Marcel Duchamp, y este snapshot que empieza hoy ya dedicado y eh, con el objetivo, ¿no? con la mira en la atmósfera guarjoliana. Eh, ¿Querés que comentemos un poquito esto? ¿Querés comentar un poquito cómo fue este proceso? Que mostremos algo en torno a las atmósferas y cómo se ha ido dando esta noción intermedia, en este caso de snapshot. Dale, ¿quieres muestra vos o muestro yo? Muestra, por favor, por favor, que se te da mejor la, la compartida de pantalla. Ay, oh, no. <risa> eh, ay, ay, ay. <risa> a ver si lo si lo tenemos por allí. Bueno, aquí de paso, ¿no? Les invitamos a que nos visiten a quienes no conocen nuestra, nuestro ámbito de trabajo en eh, Instagram. Este es nuestro Instagram de Fundación La Bomba de Miel, donde, bueno, vamos dejando, ¿no? Un poquito eh, todo este trabajo que vamos haciendo, eh, distintos tipos, ¿no? De, de formatos en distintos distintos tipos de informaciones eh, que, bueno, van significando todo este trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo hoy y que venimos haciendo ya desde hace un par de meses en torno al, a estos vivos, a estos meets, a estos encuentros. Eh, aprovechamos también de saludarles, de agradecerles que estén ahí. Eh, como siempre, bienvenidos y, bueno, bienvenidas también todas las opiniones, comentarios, eh, propuestas y demás que quieran hacernos, eh, para nosotros será siempre un enorme placer. Bueno, acá tenemos este gráfico maravilloso que um, un poco nos ayuda a comentar, a contarles, a graficar, eh, valga la redundancia, todo esto de lo que les estamos comentando. Eh, Yo quería retomar un poco las bases de este gráfico. Este, este gráfico se basa en, en las nociones del de ambiente, el triple impacto y cómo las, los hemisferios, las atmósferas van influyendo en sí mismas, ¿no? Y que tienen que ver cómo algo genético, genérico, central, tiene todos estos matices que se van generando alrededor, ¿no? Y nosotros jugábamos con esta base, que es una concepción del triple impacto, por decirte, junto con lo que son los colores digitales que también juegan con esta noción las transiciones entonces un poco nuestro ejercicio atmosférico para descubrir nuestra escuela virtual es una transición atmosférica virtual y que tiene que ver estas condiciones y hemos elegido esta matriz base de estos artistas porque consideramos que jauntológicamente nos repetimos siempre en lo mismo y que lo queremos ver bajo la, nuestra nueva óptica, nuestra nueva mirada, incluso, <risa> nuestras manera, nuevas maneras de ver, eh, revisando un poco también lo que ha pasado en la historia para poder realmente entender el, la misión fundamental de los artistas en la actualidad. Entonces, bueno, obviamente que la fundación se sostiene en Joseph Boyce, empezamos desde ahí, pero que desde ahí nos fuimos a Duchamp y en esta transición de Duchamp a Warhol encontramos esta transición llamada snapshot, que es la que nos permite eh, pensar en este en esta problemática de cómo generar obrar influidos y atravesados y afectados por el contexto personal social, institucional, económico, político, llámese lo que se quiera llamar, ¿no? Pero que a todos nos, de, nos definen y que no permiten que afloren ciertos obrares. Así que, bueno, hemos atravesado la atmósfera sí. de champ eh, culminamos la atmósfera de champ con un ejercicio snapshot que es este ejercicio de la, lo instantáneo, lo frecuente, que, que to, retomamos un poco todas las nociones y herramientas que nos traen y nos empiezan a invitar como problemática también a repensar, eh, que es la, la virtualidad. Y que bueno, hemos decidido que para Warhol empezar por ahí, empezar a pensar eh, todas estas nociones de lo instantáneo. Lo que, se va, lo que se borra en el momento, historias pensadas en 24 horas, eh, y tantos conceptos que nos, que nos invita hoy la virtualidad para reflexionar sobre Andy War. Hoy damos inicio a esta etapa y la vamos a hacer tratando con, con Fabio de ejercitar estas máximas contemporáneas de la, de la manera más eh, genérica que podamos. Y genérica quiero decir eso, encontrando la esencia de cada una de estas cuestiones para realmente pensar en nuestro caso, ¿cuál es, cómo es, cómo son las metodologías de aprendizaje en la contemporaneidad? Eh, ¿Qué implica el arte para la contemporaneidad? ¿Cuál es el rol? ¿Dónde está inserto ¿Dónde se está comunicando? ¿Dónde no está comunicándose? Y tantas otras cosas. Sí, también ¿no? claramente allí este rol y presencia de, de la postcontemporaneidad que nos pone en la responsabilidad de hacer un análisis crítico eh, sobre lo que ha estado sucediendo. ¿no? O sea, la postcontemporaneidad nos implica de manera activa como agentes sociales responsables ¿no? de la vida sobre la Tierra, en todos los aspectos y bajo todas las cuestiones que nos podamos plantear, nos pone disciplinalmente frente al desafío de hacer un análisis crítico de todo, ¿no? de todo lo que estamos viviendo en relación a todo lo que hemos vivido y de alguna manera también, si se quiere, eh, y sobre todo cuando lo ponemos en términos de la posible transhumanidad, eh, también en relación a lo que puede venir, ¿no? Eh, en ese sentido creo que, bueno, por eso también es que hemos eh, decidido, ¿no?, atravesar todo esto en torno a esa um, situación del de arte contemporáneo todavía existiendo, ¿no?, siento fuertemente deconstruido desde la postcontemporaneidad y que, eh, sí, y que, eh, sí, Carlos, por favor, y que, eh, bueno, esa postcontemporaneidad nos ha permitido que en esta visión crítica, ¿no? que en esta visión de eh, una misión, ¿no? eh, podamos ir encontrando ilvanes y podamos ir encontrando asuntos comunes, podemos ir eh, reflexionando sobre ciertos aspectos que siempre se han presentado, muy problemáticos, que, para los cuales se han dado algunas soluciones, y a partir de eso hemos ido teniendo eh, distintos tipos de posta que hemos tomado, ¿no? distintos tipos de eh, puntos de llegada que han sido puntos de partida, bueno queremos saber Ahora, desde Fundación La Bomba de Miel, cuáles son los puntos de llegada y desde ahí cuáles van a ser nuestros puntos de partida. Esto sobre todo en relación a cómo nos estamos formando como artistas, cómo nos estamos capacitando como artistas y qué a partir de todo ello estamos haciendo la negociación constante, crítica, post -contemporánea, con los sistemas, con los mercados, con la academia barra post-academia y tanto más, ¿no? Eh, nuestra misión en ese sentido, con todo esto, también siempre sigue siendo la de poder generar distintos tipos de maneras, de formas, incluso viene nuevamente ¿no? eh, a, a tono la palabra herramienta, poder generar herramientas para que los artistas de nuestra época, esta época postcontemporánea, podamos llevar de la mejor forma posible nuestros obrares, de carrera y de profesión, de una manera consciente y de una manera que en esa conciencia nos permita estar eh, lo más libre y lo más eh, centrados, ¿no? eh, equilibrados que podamos. Porque evidentemente que la gran herramienta de esta postcontemporaneidad también a nivel de la, de, de la macro eh, bio manera, no de, de manipularnos o de hacer eh, de este mundo ¿no? algo muy manipulado, es, es generarnos muchas ansiedades, muchas eh, distintas desesperaciones y tanto más, que en el mundo del arte por lo general se ven relacionadas con la falta de conciencia de los problemas que tenemos y sobre todo de la falta de, de conciencia de que esos problemas no son nuevos, ¿no? De que han existido siempre y de que ya han tenido muchas maneras de solucionarlo maneras que tenemos que revisar para ver si no podemos volver a utilizar o deconstruyéndolas, percibir esas soluciones de otro modo para poder realmente ayudarnos a llevar de una buena forma esta negociación con este mundo que existe, que es la realidad en la que vivimos, ¿no? Bueno, Carlos, ¿te parece que, que contemos un poquito entonces primero antes que nada cómo ha sido eh, esta experiencia que tuvimos con la atmósfera Duchamp y el snapshot, el, la primera parte que ha estado en relación a, a Duchamp y en este caso a aquello que encontramos eh, y que hemos denominado como fragmentos mínimos resueltos? Dale. Eh, quieres que comparta de acá la pantalla o querés que...? no, favor, no, como, como quieras, o querés que comparta yo, a ver. Eh, me parece que primero que nada hablemos un poquito de la, de la atmósfera duchampiana y arrancamos de ahí, vamos llegando al snapshot. Eh, ¿Querés que repase lo que hicimos? Dale, por favor. Bueno. Eh, voy a dejar de compartir así, y ahí nos como sí, sí, sí, más fácil eh, bueno, no, que Dujamp eh, empezamos, vos estando allá en Europa me llamó mucho la atención, pues la verdad no me acordaba que, sí. que vos estabas, estábamos por allá y estábamos pre viaje a la documenta y y que bueno, venimos con todo este ejercicio de lecturas muy extensas, venimos con todavía esta noción el seminario extenso, porque todavía consideramos y lo sostenemos de que el conocimiento sobre los artistas no se puede dar en un minuto, diez minutos o en un seminario corto. La verdad que hay que atravesar toda una vida porque implican un montón de cuestionamientos y cosas que te siguen surgiendo y que se pueden seguir revisando, y que Warhol de eso nos va a enseñar un montón, porque, bueno, como veíamos en el documental, los mismos curadores de Warhol siguen revisando la obra a partir de nuevos datos que van surgiendo. Bueno, en, en esta noción de que todavía no estábamos encontrando la manera de cómo compartir, por ejemplo, Dujam o voice eh, de manera profunda, había surgido esta noción de transformar cada libro en un audiolibro transferido por vos y con tu voz que vos lo hacías como también lecturas razonadas. Y, bueno, y eso la verdad que era un material súper extenso, muy difícil de abarcar y que, que, bueno, que no nos generaba la posibilidad de realmente tener esta dinámica de este momento que era una escuela virtual de tener una dinámica de, de ida y vuelta de conversación para poder ir entendiendo herramientas y poder ir entendiendo la actualidad. Y nos lleva, y con, no sé cuánto calculábamos, porque nos calculábamos, no sé, un mes por cada libro, más o menos, no, bueno, 15 días por cada bueno, libro. Sí, una semana, 15 días, depende, dependía del... Pero sí, la biografía que leímos de Duchamp nos llevó casi 15 días, el audiolibro. ¿Y Voice, meses? Voice, meses. Que Voice sí. fue el que hicimos completo con audiolibros, y bueno eso multiplicado por cada artista que quisiéramos ver es imposible. ¿Qué Pero es? Todavía... Que es algo que planeamos hacer con todos esos libros que se ven detrás tuyo, ¿no? y que, y que... En realidad, ahí te estamos viendo una parte, mucha más biblioteca todavía y hay para, cinco para pisos para, para arriba. <risa> claro, hay cinco pisos más para arriba de biblioteca. O sea, no íbamos a terminar nunca, ¿no? Pero más allá de que no fuéramos a terminar nunca, que no era algo que nos problematizara realmente, porque estábamos dispuestos a la osadía tremenda de intentarlo. El gran asunto es que notamos eh, que eso no tenía recepción, que tenía la intención de ser recibido. Muchas personas que nos decían, bueno, me encanta lo que están haciendo con voice me encanta que Joseph Voice esté siendo estudiado, analizado y dejado a nuestra disposición de este modo, pero me es imposible, porque son muchísimas horas, son muchísimas. De Voice estamos hablando que, no sé, deben ser cerca de 200 horas, ¿no? Son 80 clases y, bueno, muchas de las clases, además de, de ser de varias horas, son de varios capítulos, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchísimas horas y la gente, las personas que están eh, siguiendo nuestro, nuestro trabajo y que son, ya somos parte ¿no? de la comunidad de la bomba de miel y que estamos buscando ¿no? juntos de manera diversa estos objetivos decían esto no bueno estamos en una situación de que nos vemos atraídos sabemos que nos sirve podemos entender que para nosotros esto va a ser algo muy bueno pero entendemos también que es imposible hacerlo del modo en que ustedes lo están planteando, no podemos de ninguna forma, allí están los videitos, estos son los videos de, de cada una de las lecturas que leíamos, en el caso de Voice, cada uno de los libros, cada uno de los capítulos y cada uno de, de además, ¿no? algunos eh, audios, eh, algunos de estos audios eh, que se trataban ya no del capítulo, sino que se trataban de reflexiones de cómo se cruzaban los libros entre sí. Bueno, la verdad que un trabajo muy completo, pero que vimos muy académico también. Lo descubrimos muy académico, porque lo, lo descubrimos extenso, profundo, complejo y con cierta dificultad real para lo que... Es, las personas con quienes estamos compartiendo esta misión de la fundación, eh, pueden realmente, ¿no? Entonces, luego de eso es que dijimos, bueno, vamos a ir a una versión más corta que, que apareció cuando leímos el primer libro de Duchamp y vimos que seguíamos en la misma, ¿no? Que estábamos en lo mismo, leímos un libro de Duchamp, pensábamos leer más o menos ocho otra vez, como lo hicimos con el, con, en el caso de de voice Y allí fue que dijimos, no, esto hay que darle una vuelta, tenemos que acercarnos más a nuestro objetivo y en ese sentido ¿no? poner en valor nuestra misión por sobre nuestro modo tradicional y si se quiere académico de hacer, ¿no? aprendido, el modo este, más, ¿cómo podemos decir? Bueno, más cómodo, ¿no? más confortable, el que no nos provocaba problemas, ¿no? Y nos enfrentamos entonces a ver qué hacíamos. Y bueno, y surgió esta cuestión de, de pensar que, que, bueno, estábamos en este cuestionamiento, la verdad que estábamos ahí problematizados, tratando de entender qué hacíamos, porque también costaba mucho salir de, la, de esa zona de confort. Eh, hey. que, que bueno, que lo, la verdad que estábamos ahí cuestionándonos y en el entre medio apareció la residencia Housenet a la documenta. Y esa primera experiencia con residentes y con todo lo que implicó y que esta cobertura que fue inmensa también, porque tratar de, tratar de, de abarcar la documenta en 15 días era también una imposibilidad teórica. Práctica, obviamente que no, porque práctica desde lo perceptual, actual es lo que se pudo hacer. Y ahí nace un poco también, ya lo veníamos viendo, ¿no? Pero que termine consolidarse esta noción de que lo que va realmente nos importa era la percepción. Y los residentes en eso nos ayudaron un montón porque los, los 15 residentes Net, eh, de la Documenta 15 nos permitieron también entender que había otra manera de transitar una, una experiencia como la Documenta 15. Eh, a partir de estos fragmentos que cada uno interpretaba y que nos permitieron armar una conciencia colectiva de lo que fue la documento Para mí fue un ejercicio muy rico, muy diverso, que nos puso en jaque mate, como dirían las residentes de Duchamp, todo el tiempo. Porque, bueno, nos cuestionó todo. Una residencia sin producir entre comillas, ¿no? Pero, ¿qué pasaba eso, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo iban produciendo si tampoco sabían lo que estaba ahí y que tenían que ir estudiando mientras, mientras producían? Bueno, y todo un, un montón de, de cuestiones que me parece que se dieron muy interesantemente a de ese documento. Y a partir de esa experiencia, me empezó más cuestionar esta cuestión de decir, bueno, quizás lo que necesitamos transitar esta situación de construir colectivamente este conocimiento, estos libros, que es lo que más nos interesa, en que lleguen a partir de estos pequeños fragmentos que nos permiten hacer un conocimiento común, integral. Y desde distintas ópticas y que genere diversidad huarjoliana, diversidad ullampiana, diversidad bohiceana. Y que puedan ser palabra viva hoy. Porque... Hay algo que a mí me encanta, pero que yo lo veo en todos los artistas, todos los artistas deseamos seguir viviendo, incluso después de muertos. Entonces, <risa> digo, incluso Boyce, su y Warhol, todos pensaron en su muerte y que hoy los podamos revivir, también me parece que es algo muy de, de, de nuestra, bueno, de nuestros tiempos también, ¿no? Esta búsqueda de la inmortalidad, que, nos, que, que a los artistas creo que es un cuestionamiento. Eh, teórico, práctico que nos atraviesa todo el tiempo y bueno y ante esa cuestión aparece esta noción y cuando volvimos a retomar a la atmósfera de Duchamp ya con todo el bagaje de la documenta 15 y todo lo que habíamos vivido no nos quedó otro que hacernos cargo también de lo que había sucedido y que creo que con Duchamp la propuesta fue fantástica de la mano de las residentes que fueron tres las principales que nos permitieron, bueno, atravesar todo OJAMP de, de una manera muy integral, muy ampliada, muy expandida de lo que fue Duchamp, ¿no? Sí, en un formato que se instaló, que es el de HostNet. Habíamos hecho un HostNet antes de la experiencia con los 15 residentes, los 15 residentes en relación, ¿no?, en torno a la documenta 15, habíamos hecho un primer ejercicio en relación a la visita al viaje de estudio que en el mes de junio, parece hace 20 años, pero en realidad hace apenas unos meses, a nos, para nosotros les contamos que nos parece que pasó hace 50 años, pero en el mes de junio hicimos una visita viaje de estudio a la Bienal de Venecia, la Bienal de Venecia 2022, eh, que bueno, es una bienal que tenía muchas cuestiones muy eh, nutritivas y muy eh, que, que nos estimularon mucho y que se vieron reflejadas de muchas maneras también en una primera intención que fue naciendo junto, ¿no? Todo junto. Eh, y que se llamó este host net en torno a la Bienal de Venecia que fue un host net que solo habitó habitaste vos Carlos y que eh, generamos no en una eh, constante ida y vuelta que fue entre eh, vos que estabas de manera virtual y yo que estaba de manera presencial en Venecia esto bueno fue el fue creo yo el punto de, de inflexión de una intuición en relación a cómo veníamos trabajando toda esta, esta misión de la fundación, de nuestra fundación La Bomba de Miel. La veníamos trabajando de un modo con Voice, ahí será el primer Host de NET, luego se refuerza y aparece con mucha potencia, con un enorme potencial en el Host de NET, en la residencia virtual que hicimos en la documentación. 15 en Kassel, en Alemania, y a partir de eso este formato se instaló como un formato de residencia, ¿no? Residencia de artistas de manera virtual en un trabajo básicamente dado a partir del de, eh, encuentro en redes sociales, es decir, perfiles virtuales encontrándose en característica o en carácter siempre de prosumisión que nos invitó ¿no? a reforzar cosas que habíamos eh, visto muy buenas de, en, el, en estos dos primeros hosts de NET, pero también ah, nos desafió a ah, deconstruirlos y a volver a percibirlos. ¿no? O sea que estos hosts de NET tenían cosas que también había que ajustar, que había que revisar y que había que volver ¿no? a... a a plantear a proponer, creo que lo más interesante que pasó en ese sentido respecto a, al host net eh, de la atmósfera duchampiana fue pensar en habitar el obrarte, ¿no? algo que trajimos de también eh, otras experiencias ¿no? que habías vivido vos eh, con un grupo maravilloso que se llama La Isla, la Isla de la Isla. Eh, y que, bueno, en, en ese sentido, ¿no? Eh, trajimos de nuevo a nuestra eh, presencia en la web, en la red, en Instagram, con una eh, referencia clara a cierto tipo de trabajo que ustedes habían hecho en la isla de la isla, y en relación a esto, al obrar, eh, al habitar el obrar de otro, ¿no? A residir en el obrar, de otra persona, de otro artista y a producir. Sobre todo que habitar el obrar es habitar las prácticas porque no tiene que ver con la, la, la obra estética o la obra plástica o, lo que, o el resultado ¿no? de distintos obrares que se van generando que pueden ser el reservorio el... el bueno, el, el resultado o lo que vaya surgiendo a partir de... sino que a partir que transitar o, o vivir o residir, todo el pensamiento, toda la manera de vivir y de entender la vida, eso es lo que nos interesaba. Y que creo que lo trasladamos de manera virtual, que ese fue el gran desafío. Porque la práctica que hacemos de la isla y de la isla era una cuestión presencial, donde nosotros habitábamos, por ejemplo, el, a una artista que vive, no vivía bajo el calendario gregoriano, sino que bajo el calendario lunar, y que a partir de ahí hacíamos ciertas prácticas. Bueno, el tema era transitar esto en lo virtual. Y, y que me parece que fue el, más, el desafío más interesante que se generó en esto de Hostnet, con esta idea de transitar en la atmósfera, que tiene que ver con esta, esta, esta, este oxígeno de percepciones que nos permiten eh, pensarnos y y, y, y y empatizarnos, ¿no? Con otros, con otros obrares, porque ahí me parece que es la clave, que creo que se olvida un poco, porque siempre hablamos de posverdad o traemos esa, esa noción pero a mí posverdad me parece que es como que nos quedamos cortos porque no es que nos interese desafiar la verdad o no está ahí, digamos, el ejercicio sino que el ejercicio está en poder, no sé si es la palabra empatizar, pero poder trasladarnos en sentir y percibir como otros sentirían y percibirían. Que, que bueno, es un poco el ejercicio que no sé qué pensaba que hacen los cyborgs cuando se instalan ciertos sensores, art, los cyborgs artísticos, como por ejemplo aquella cyborg que Moon, Moon Rivas que percibe los terremotos con el cuerpo y se conecta. Bueno. Ese ejercicio me parece que es como un ejercicio de eh, que, que expande el concepto de posverdad, que tiene que ver con involucrarnos, sumergirnos, hacer estos ejercicios de inmersión en la vida y atmósfera de otros, que nos permiten también comprender y, y, y ser empáticos con un montón de cuestiones, porque a la vez lo, lo, lo hacemos parte de uno. ...no sé si muy complejo lo que sea. No, muy bien, me parece que está perfecto... ...porque además es como lo vamos percibiendo, ¿no? Me, me parece importante también señalar esto justamente de la percepción... ...que, bueno, muchas veces se nos ha dicho... O ...nos hemos ido enterando de distintas maneras... ...que las percepciones eh, están muy relativas... ...en nuestro caso, seres de la Tierra... ...seres humanos que vivimos en la Tierra... Eh, nuestra percepción está muy ligada a la atmósfera en la que vivimos ¿no? esta atmósfera permite que nuestro cuerpo que es un complejo proceso de, de distintos tipos de, de, de situaciones de cosas ¿no? bueno pueda percibir de ciertas formas ciertas cosas y que por supuesto pueda no percibir ciertas otras ¿no? Eh, Pensamos muy claramente sobre esto también respecto a esta palabra que usamos como atmósfera dentro de nuestras propuestas, porque entendemos que si entramos en la atmósfera, si entramos a eh, residir en el obrar de otro artista, vamos a empezar a respirar en su aire, en su atmósfera, ¿no? en su oxígeno, en su atmósfera, y que eso nos va a permitir que nuestras percepciones sean diferentes a las que hemos tenido respirando nuestra atmósfera propia, digamos, ¿no? Que un poco también es salirse de cierto tipo de genialidad, ¿no? Es, es salirse a un cierto tipo de compromiso también de, eh, que lo tenemos muy claro dentro de la fundación, ¿no? Y que es del de, trabajo colectivo, ¿no? Esto es también para nosotros hacer eje en la idea de trabajo colectivo, un trabajo colectivo que además es diverso, no está dentro de la idea de una comunidad cerrada, sino está dentro de la idea de una comunidad que se genera diversa y que en eso, bueno, se va manifestando también en relación a todas estas cuestiones. Para nosotros estar trabajando con atmósferas de artistas, que son esas atmósferas las que estamos habitando, las que estamos de, u, utilizando como ámbitos de residencia, lo que nos permite entonces es eso, ¿no? Primero que nada, abrirnos a poder percibir, en esto que vos decís, que además creo que es perfectamente correcto, ¿no? A, a generar una empatía compleja y expandida, de algo que nos puede ayudar a salirnos de nuestras burbujas, de nuestras eh, especies ¿no? eh, clausuradas de diversidad, que implica eh, cierto, cierto tipo de extremo de individualismo. ¿no? Esa, esa percepción es lo que también nos va moviendo en, en relación a todas estas propuestas que hemos ido haciendo. Y que creo que en, en Duchamp, ¿no? con esto, dio el avance, ¿no? O sea, creo que eh, todo lo que veníamos trabajando en, el, en los hosts net anteriores, ¿no? En el primero, que fue muy embrional, que fue el host net en relación a la Bienal de Venecia, luego el host net en relación a la documenta de Cáceres, dos viajes de estudio específicos, concretos, in situ. Estuvimos allí, estuvimos viajando eh, y trabajando, ¿no? Hospedándonos en la Bienal de Venecia y en, en la documenta de Cáceres de manera real in situ, digamos. ¿no? El primer eh, gran salto fue entonces hospedarnos en una atmósfera que ya no necesariamente es un viaje in situ, sino es un viaje de trance, es un viaje de transición y también es un viaje en ese sentido transversal, ¿no? En, en, en relación al trance. Y de muchas maneras también en torno al tránsito, que también es un viaje que para nosotros es importante eh, recalcar o, o subrayar en torno a esto de que estamos hablando siempre de nuestra noción dentro de la misión que tenemos como comunidad, Fundación La Bomba de Miel, ¿no? como comunidad en sí, de eh, trabajar, de producir, de expandir, de desarrollarnos tanto más entre artistas migrantes diversos, ¿no? Entre artistas migrantes que tienen esta raíz, ¿no? que tienen esta noción, que tenemos estas nociones, y que no necesariamente esa migración es en torno a lo más tradicional de la idea de la migración, que es el cambio o el, el movimiento sobre los territorios físicos reales, sino que la migración se da sobre distintos tipos de cosas, aunque nunca nos movamos de nuestra casa, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vimos con Duchamp y lo que apareció muy claramente en este nuevo hostnet en atmósfera duchampiana y que nos permitió, bueno, elaborar estas, eh, estos pasos para darlos y que cuando los fuimos dando, acompañados ¿no? de estas tres artistas maravillosas, Patricia Canero, eh, Elena Faibovich y Carmen Kachin. Quienes, bueno, nos, aco nos acompañaron en esta eh, enorme transición que también fue para nosotros, este host de Net Atmosfera Duchampiana. ¿no? Bueno, este host de Net Atmosfera Duchampiana lo que nos mostró fue que teníamos que resolver también un, un host, ¿no? un hospedarnos en la actualidad y sus modos, en la actualidad y sus tiempos en la actualidad y la cultura del SNAP, ¿no? que vivimos constantemente, en la cultura del elevator pitch, en la cultura de toda esta ¿no? idea de que todo tiene que ser rápido, concreto, muy bien dicho, de manera muy específica y de una forma que no nos lleve mucho, eh, eh, ni para aprenderlo Ni para recordarlo Ni para reproducirlo Ni para lo que sea ¿no? En eso apareció Esta idea del snapshot No No sé si me estoy dejando algo En el medio, Carlos no, no, no, no, no Justamente lo que nos pasaba Esta contradicción, ¿no? Porque veníamos con esta idea De que los seminarios extensos No estaban funcionando Todo lo extenso no, no es apropiable Y que teníamos que compararnos, trabajarlo, pensarlo, al elevator pitch, esta cuestión de presentarte en un minuto, digo, bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, nos pareció interesante que todo esto se entendió bajo un concepto volumétrico, atmosférico que nos envuelve a todos y que todos tenemos que estar pensando en esto. En esta presentación corta, pero también en nuestra vida que trasciende, porque estos pequeños datos también tienen el contenido, que esa es la idea del meme, de todo lo atmosférico. Entonces, que permite pensar a la percepción, no como un fragmento recortado, sino como, o una, o como una cuestión de síntesis y nada más, sino como un eslabón que también contiene toda la información que te permite entender una totalidad bajo ese concepto pensamos que el fragmento mínimo resuelto sí un fragmento mínimo resuelto como esa porción de una torta que no te hace falta comer toda la torta para saber de qué se trata no con tan solo probarla sabes de qué se trata todo el resto Están resuelto en el fragmento mínimo que eh, implica el todo. Pero, a su vez, no deja de ser ese fragmento mínimo también como un en sí. ¿no? Lo que queremos entonces, a partir de esa eh, atmósfera Duchampiana, fue empezar a trabajar con esta noción. ¿Por qué? Porque vimos que también Duchamp nos enseñó, nos permitió a partir de sus experiencias, de sus vivencias, de lo que pudimos eh, reflexionar, ¿no? estudiándole, analizándolo, eh, percibiéndolo, lo que vimos es que Duchamp trabajaba mucho con esta noción del fragmento mínimo resuelto, es decir, muchas de las cosas que él hacía tenían que ver con esto, ¿no? y luego lo fuimos eh, percibiendo sobre nosotros mismos, es decir, nos fuimos alejando de la referencia eh, académico-histórica que es Duchamp, y empezamos a pensar que bueno, es que justamente el fragmento mínimo resuelto tal vez sea la forma más clara en la que nos estamos pudiendo comunicar hoy por hoy entre las personas en este mundo postcontemporáneo, seguramente ya posthumano, transhumano, ¿no? O posthumano a transhumano, y que ahí estaba la cuestión. ¿no? Empezamos a trabajar entonces metodologías para poder llevar adelante nuestra eh, misión. Dentro de Fundación La Bomba de Miel y en torno ¿no? a nuestra comunidad En relación a algunas maneras que entendemos ¿no? De, de, de, de eh, movilizar, de vehiculizar esto del fragmento mínimo resuelto ¿no? Maneras que vimos eh, de muchas formas ¿no? como muy claramente dadas En los procesos random en los procesos remix, en los procesos eh, de, de los encuentros a, a modo de meet, y eh, en los encuentros también a modos de rape eh, Vimos también que se resuelven fragmentos mínimos, ¿no? que hay, hay fragmentos mínimos resueltos también cuando trabajamos sobre ciertas ideas de eh, de, de esa búsqueda ¿no? constante como eh, perceptiva, eh, eh, intuitiva de el, del algoritmo, ¿no? o sea, algo que también se resuelve a través del algoritmo, todo esto lo empezamos a trabajar a partir de la atmósfera de Duchamp como metodologías para poder llevar adelante la lectura de los libros, de los múltiples libros que queríamos leer, llevar adelante reflexiones de las múltiples que teníamos para hacer, para compartir y para generar juntes, ¿no? Con este caso, las artistas que estaban participando y el resto, los otros artistas que estaban participando en otras metodologías, en otras modalidades, ¿no? Dentro del Hostnet Atmosfera Duchamp. Todo esto sabíamos que había que empezar a hacerlo de forma más corta, más de formas reducidas, pero que tuvieran esta calidad, ¿no? La de fragmento mínimo resuelto. Entonces no empezamos a hacer... no significa, eh, no es una noción de tiempo ni de espacio, ¿no? Porque yo caí en esa trampa también, ¿no? Del fragmento mínimo resuelto yo trataba que fuera corto. Viste, como muy, muy la idea de pitch. Sí. Y creo que no es ese el concepto, sino que que cada uno tiene ese fragmento mínimo resuelto y que colectivamente y que todos colaborativamente construimos esa totalidad. Y que esa totalidad de sumatorias, contada por un minuto de cada uno, son 30 minutos, una hora, dos horas, que para este mundo de hoy es una locura de tiempo. Pero uno tiene que ver con un tiempo cronológico, tiene que ver con una manera de percibir eh, eh, empática e incisiva y el impacto en cada uno y que eso es lo que enriquece porque warhol enriquece como te impactó a vos a mí a, y a cualquiera que esté participando digamos es lo que interesa y es lo que repercute y es lo que permite seguir trabajando Claro, y que enriquece el cruce de esos impactos, ¿no? Que nunca es el mismo, que trabajamos también desde algún lugar cercano a esa noción de posverdad, ¿no? Es decir, no nos interesa llegar a la verdad de Warhol o de Duchamp en ningún aspecto, digamos. Nos interesa que cada uno perciba lo que está pudiendo eh, al momento de habitar la atmósfera duchampiana, warholiana, boiciana, lo que sea, ¿no? Luego vamos a seguir con Sofical y que luego compartiéndolos estemos generando, ¿no? Esa totalidad diversa. Todo esto claramente en una fase muy experimental de nuestro trabajo también en la Fundación porque es una fase de laboratorio, es una fase en la que estamos llevando adelante todas estas búsquedas eh, de un modo eh, que nos está guiando eh, un objetivo que es el de crear nuestra escuela de arte virtual, ¿no? nuestra escuela La Bomba de Miel, y que, bueno, se va todo dando ¿no? en el marco también de una responsabilidad social asumida, que es la de, no podemos esperar eh, hasta tener todo resuelto de manera total, para poder eh, incidir sobre nuestro territorio, ¿no? Porque nuestro trabajo con el territorio se va haciendo a la medida en que vamos trabajando. Entonces, por eso también es que en la medida en que vamos aportando, también vamos probando. Somos también nosotros, desde Fundación La Bomba de Miel, grandes prosumidores, ¿no? Estamos produciendo y consumiendo todo en el mismo punto, ¿no? Entonces, en ese sentido es que aparecen todas estas cuestiones, aparecen también todas estas versiones de las cosas, porque es muy bueno esto que acabas de decir respecto al tiempo, a las nociones de lo mínimo, de, bueno, la noción de resuelto, ¿no? que resuelto no nos, no nos es significativo solo en términos de resolución, de que, de que algo se solucione, digamos, sino también de resuelto que algo se, eh, se expanda, se diversifique, se multiplique, se... Este, se esto, ¿no? Esto. Se suelte se suelte, ¿no? Se libere. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, aparece esta noción y empezamos a trabajar entonces con este mapa que es este que mostrabas, ¿no? De estos círculos que se van eh, interceptando, se van cruzando y que van dando por resultados unos ámbitos intermedios. ¿no? Un, un círculo con el cual ya habíamos trabajado porque veníamos trabajando en, en torno no a esta noción de los cruces eh, de los colores digitales y de cómo iban generando no distintos tipos de variables que nos venían sirviendo como una guía para creativamente ir armando algunas cosas dentro de la fundación, pero ahora esto tomó en la atmósfera de Champ muchísimo... Eh, cuerpo y presencia en términos de cuerpo como proceso, ¿no? El cuerpo de la fundación, el cuerpo de nuestra escuela virtual, tomó aquí una presencia muy fuerte, ¿no? Aquí se definieron cosas que, bueno, veremos a ver cómo siguen. Ahora vamos a transitar todo Warhol y tal vez esto se modifique mucho otra vez, no lo sabemos. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, de esta atmósfera du Champiano, entonces llegamos a este snapshot du Duchampiano, relativo al fragmento mínimo resuelto, que aparece a partir de Duchamp, pero no necesariamente por el estudio histórico de Duchamp, sino por una percepción eh, fragmentada a partir de quienes participamos de estos encuentros y que se fue dando ¿no? en, en torno bueno, a una intención, misión colectiva con la Fundación. Siempre pensar en eso, ¿no? Nos mueve una misión que es la de ayudar a los artistas, a las artistas que eh, trabajamos de manera transversal, entrando y saliendo, outsider, insiders, de los sistemas, de los mercados, de las academias del arte, ¿no? de lo más institucionalizado, queremos ayudar... Nuestra misión es ayudar a que ese trabajo sea cada vez más simple, que sea cada vez más potente, pero que no nos lleve en eso la vida, que no nos lleve la ilusión, que no nos mate de, eh, en la presión. La nos, ¿Cómo? Perdón, sí. Que no nos mate la utopía. Que no nos mate la utopía, ¿no? Que no nos mate... Eh, ciertos valores, que no nos mate cierto tipo de formas de pensar el arte. Estamos de acuerdo en que existan divers, de manera diversa todas las formas de pensar el arte que se quiera, pero también entendemos que el arte va generando eh, modos, ¿no?, muy estigmatizantes que implican formas de pensar muy estereotipadas y que es a las que vamos cayendo sin querer o queriendo todes, ¿no? Entonces, bueno, queremos que además de esas formas estereotipadas, comunes, las que son más conocidas, puedan existir un montón de otras formas, ¿no? Y aportar a que esas otras formas puedan también tener la posibilidad de dialogar con todo lo que en el centro del arte está ocurriendo, ¿no? Con todo lo que en la institución arte más núcleo, ¿no? Del arte internacional, del arte local, del arte de donde sea, está sucediendo. Entonces, bueno, un poco que... Trabajando a partir de toda esta misión, todos estos aspectos, llegamos a este snapshot du Duchampiano, que se definió en esta búsqueda ¿no? del fragmento mínimo resuelto a partir de algunos modos metodológicos que encontramos, como el random, el remix, el array, eh, eh, el meet, uh, no sé, me, me estoy olvidando de alguno. El snap, el snap, el zapping. El zapping, ¿no? También que encontramos en torno a, lo, a la idea de post, ¿no? Al post-viaje, la post-lectura. Bueno, todo esto que encontramos en el snapshot dujampiano lo vamos ahora a volver a pasar por el colador lo vamos a volver a deconstruir y vamos a ver cómo lo percibimos en, en relación a Warhol, en esto que va a ser el snapshot warholiano, es decir, la parte del snapshot que hay en ese gráfico están viendo, en este rojo que es eh, producto ¿no? de, la, de la conjunción, de, de la mezcla, del amarillo de Duchamp y del violeta, ese color, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Magenta. El magenta digital. Eh, ...de Andy Warhol, ¿no? Entre el magenta digital de Andy Warhol y el eh, amarillo de Duchamp... ...se genera este rojo, que es el snapshot, ¿no? Hemos transitado la mitad de ese rojo que ha sido el snapshot Duchampiano, un 50%. Y ahora vamos a transitar durante esta semana la primera mitad, ¿no? De todo este trabajo que vamos a hacer con Warhol, la primera parte que es esta última, este último 50% del snapshot rojo, ¿no? que es este snapshot Warholia. Vamos a ver cómo no desde Duchamp vamos llegando a Warhol, y cómo vamos haciendo para seguir analizando críticamente, porque estamos en una época voz contemporánea del arte, seguir analizando críticamente, seguir deconstruyendo, seguir percibiendo y a partir de ahí accionando. Eh, bueno, ¿qué tenemos entonces ahora ya concreto sobre esto? ¿Qué tenemos concreto sobre el snapshot? O sobre lo que sea, a ver, ¿por dónde seguimos, Carlos? <risa> Ay, bueno, qué lindo desafío que nos queda. <risa> Pensaba solamente en deconstruir de vuelta lo que más o menos habíamos logrado. Ya me... <risa> que dicho sea paso, no, no, es un ejercicio absolutamente natural, vaya a de decirlo, o sea, tenemos una realidad también de modo, de forma y de personalidad dentro de Fundación La Bomba de Miel que también eh, sentimos que es... Eh, parte de una característica de nuestra comunidad, ¿no? de comunidad, la bomba de miel, y que es esta capacidad ¿no? de volver sobre las cosas críticamente para no caer en la trampa jauntológica de creer que estamos descubriendo la pólvora, ¿no? sino bueno, poder utilizar los recursos de la mejor forma para poder ayudarnos a, del mejor modo, transitar nuestro... Obrar de carrera y profesión actual, ¿no? Pues Contemporáneamente. Como esa noción de pólvora y pensaba esto que te había dicho, ya creo que en el mid pasado, este snapshot. Creo que a Warhol lo vamos a evitar este snapshot un poco más sobre esta noción de, eh, de tener esta capacidad de, ante un impacto en la vida, regenerarse. Es un poco lo que estamos hablando ahora. Nosotros entendimos a Duchamp, entendimos un montón de cosas que nos permitieron pensar a la escuela virtual y que Warhol nos está diciendo a partir de un disparo la vida puede cambiar de un minuto al otro que, que bueno, que tiene que ver con esa noción cuando Warhol lo dispararon que él automáticamente empezó a pensar otra forma de vivir y que después se fueron dando en varias etapas de su vida como por lo que veíamos creo que a partir de esa conciencia del shot, ¿no? Esa conciencia de vida y de que hay que regenerarse, es como vamos a estar atravesando esta semana seguramente. Aquí estoy tomando nota porque me parece que esto es un primer eh, gran punto ya en torno al eh, snapshot Warholian, ¿no? Me parece que este es un primer avance interesante de um, esta nueva etapa del snapshot, ¿no? O sea, me parece que aquí hay algo que es diferente, si bien secuenciado, es decir, hace chupa ahí en esa raíz a lo que vinimos viendo de Duchamp, ¿no? Duchamp estaba parado en otra eh, situación, la atmósfera duchampiana estaba también dada, ¿no?, en otro contexto y en otra situación, o sea, lo que pudimos percibir en Duchamp en torno a su atmósfera fue cierto tipo de quietud ante, eh, es, ante una situación eh, de contexto muy difícil, ¿no? Ante cierta situación, por ejemplo, eh, y, y específicamente, ¿no? Que lo vimos con Duchamp, la situación de las guerras, la, guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras que estuvieron cerca, ¿no? porque hubo varias guerras más en las que eh, Duchamp de una u otra manera se vio involucrado, estas guerras ¿no? bueno, generan un ámbito de, mucho, de una sensibilidad muy particular, de un conflicto personal interno muy particular, de mucho movimiento, de mucha migración, de mucho... Eh, tipo, ¿no? De, eh, de sensibilidad del migrante que fue Duchamp y que generó en él una eh, actitud de aguardar, ¿no? Una especie de persona que está aguardando, ¿no? Aguardando y mientras que aguarda, por supuesto, sigue viviendo, ¿no? Pero está ahí como aguardando, que no es a la espera, ¿no? Es Aguardando, porque no sabe qué es lo que va a suceder. Una enorme situación de incertidumbre. Vimos que Duchamp vivió con esa incertidumbre la gran mayoría de su edad adulta y de su edad madura, ¿no? O sea, de su juventud, la primera juventud que ya era un artista que producía y que lo podemos entender no a esa producción dentro de la producción duchampiana más tradicional desde ahí en adelante hasta su muerte, vivió siempre en una actitud de aguardar y ante una enorme e inmensa incertidumbre. ¿no? Las herramientas que nosotros obtuvimos de Duchamp están en relación a eso. ¿no? Las herramientas que después de transitar la atmósfera duchampiana y el snapshot duchampiano, el snapshot dedicado al mínimo fragmento resuelto, están en relación a esto. Sí. No, estoy escuchando. <risa> no, no, no importa. Eh, busquemos si te parece las herramientas. Me parece que estaría bueno que entonces claro. revisemos estas herramientas duchampianas para abrir a eso que vos estabas diciendo, que me parece que es justamente ya un primer asunto bien guarjoliano, ¿no? Bueno, eh, bueno acá retomo, sí que siempre estamos buscando ocho herramientas. Somos, <risa> en esto somos el ocho, nos gusta por un número infinito, sí. ese juego siempre que hay. Como para decir, bueno, en ocho herramientas no se sintetiza, por supuesto, nada, sino que es un gran ejercicio para tener una cierta conciencia. Y, bueno, lo que nos regaló también, estamos creando ya, es entender que estamos construyendo herramientas que estos ocho, estas maneras infinitas se van conectando eh, evolutivamente de artista en artista. Con voice tú y seguramente con Warhol. Exactamente. Y que eh, me parece que estaría bueno. Entonces, primero que nada, vámonos hacia atrás. Acá lo estoy buscando. Déjame que ya lo encuentro. Eh, vamos a leer primero entonces las herramientas Warhol, eh, las herramientas de Voice. Vamos a revisar las ocho herramientas de Voice, luego revisamos las ocho herramientas de Duchamp, y ahí damos ya paso, si te parece, a este, a bueno, a lo que se empiece a abrir ya con el snapshot warholiano. ¿Qué opinás? Dale, ahí te las busco. Ya no estoy está. haciendo esto porque después voy a dejar... Ay, no se puede ver. Acá sí. las tengo, ¿eh? Ya las tengo. Ahí comparto la pantalla. A ver. Uy, ¿qué pasó? Ahora vamos a esperar que vuelva Carlos, no sé qué pasó. Eh, bueno, a ver, vamos a esperar un segundito. Ahí estás, ahí estás, Carlos, querida. Eh, comparto yo las, las, este, vale. las de Voice y ahí vos tenete a mano las de Duchamp, así ya las encontramos más fácil. Um, mm, mm, mm, mm, mm. Un momento, por favor. <ríe> ahí uh, uf, No sé por qué no la puedo compartir, a ver. Vamos a compartir toda la pantalla directamente. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos entonces las primeras herramientas que aparecieron, porque es importante esto de... Eh, que no son, como bien decías, Carlos, ocho herramientas, una síntesis, ni tampoco buscamos que sea la totalidad de nada en relación a voice, a nuestra percepción de voice, ni a nada que se le parezca, digamos, ¿no? Sino que estamos hablando de que estamos tomando algunas percepciones en relación a lo que fuimos estudiando, viendo, analizando, percibiendo, eh, intuyendo y tanto más de voice, para poder a partir de ahí trabajar ¿no? con eh, nuestra eh, manera de hacer arte hoy. ¿no? Lo que con voice eh, vimos, entonces que se, se va, digamos, a, a, a estas ocho herramientas, luego se suma con otras ocho herramientas de Duchamp que eh, no son iguales, sino que. Eh, suman a esto y se irán a sumar con ocho herramientas más de Warhol, con ocho herramientas más de Sofical y entre todas, ¿no? Entre esas eh, 32, eh, si estoy sumando bien, 32 herramientas, bueno, van a ser... Estas herramientas que vamos a tener como primera caja, ¿no? Primera caja de herramientas para el obrar postcontemporáneo del artista hoy, ¿no? Que son eso, simplemente herramientas, no decimos ni que sean todas las que necesitamos ni que sean las únicas que necesitamos, ¿no? Eh, ¿Te parece que, que las leamos, carlos Dale. Uh, bueno, la primera es constrúyete académicamente como artista, luego de constrúyete críticamente como académico, 3 transversalízate exteriormente como individuo, 4 percíbete espiritualmente como ser humano, 5 intúyete disciplinalmente como ser social, 6 existe como profesional cultural del arte, 7 enseña responsabilidad en los cambios del mundo. 8. Promueve comunidades sostenibles diversas. A su vez, esto está desarrollado una por una, ¿no? Cada herramienta tiene su, su desarrollo, es decir, cada herramienta tiene a su vez, ¿no? En este sentido, vuelvo a repetirlo, esta forma, digamos, de, eh, bueno, ser más clara en a qué se refiere, ¿no? No sé si será muy largo si leemos todo esto, Carlos, ¿qué decís? Yo lo que retomaría de Voice es que me parece que, que es como, como que con Voice el, es este concepto de arte y vida, en esta transversalización de entendernos también como lo profesional involucrado con la vida de uno y la vida de uno involucrado en lo profesional y con todos los aspectos de la vida, ¿no? Como que uno no es alguien que puede fragmentarse o dividirse frente a ciertas cuestiones, que eso me parece algo súper, eh, algo muy interesante, que es algo que todavía hoy nos cuesta, que todavía nos queremos robots que podemos responder a ciertos programas y que nos infiltran cuestiones de la vida en tantas cosas, ¿no? La tristeza, la maternidad, las celebraciones, todo eso aparentemente para unos sistemas no se puede involucrar y cómo, cómo con voice, revisamos que todo esto es algo fundamental para la sensibilidad del artista, es algo fundamental para sostener y creer que la diversidad es algo sumamente importante para la creatividad y para la humanidad. Sí. Biológicamente es fundamental la diversidad y culturalmente es fundamental la diversidad. Entonces, no, y creo que esto es lo que pudimos intuir, percibir, que estuvimos trabajando en torno a Voice, que eso ya nos abre un campo muy expandido para entender la escuela virtual, ¿no? Cómo hacer para crear espacios diversos, para incluir percepciones diversas sin caer en ciertas cuestiones. Entonces, por eso de construir lo académico, revisarlo, dónde estamos parados frente a ciertos sistemas que nos exigen ser ciertas maneras y que no nos permiten aflorar en tantas cuestiones que hay que nos permiten ser, bueno, que es la riqueza humana. Me parece perfecto. Vamos entonces, si te parece, ahora a las, a las herramientas de cristianas. Porque me parece que ahí... Con esto que dijiste está buenísimo que ya vamos directo ahí. A ver qué pasó con Duchamp y cómo, eh, bueno, pudimos, ¿no?, a partir de todo este trabajo en la atmósfera de Duchampia y en el snapshot Duchampiano, cómo pudimos llegar y a dónde pudimos llegar en torno a estas herramientas. Bueno, yo creo que principalmente eh, con Duchamp eh, pudimos primero ya dar por sentado Trabajar con la diversidad, creo. Que él pudo jugar un poco más con esto, ¿no? Ya con esto, ya por él, dado por sentado, no significa que culturalmente estaba dado por sentado, él poder jugar un poquito más con esto y entender más lo sistémico para esto de empoderarse frente a estas cuestiones. Entonces, bueno, por ejemplo, con, con todo el ejercicio que hicimos de snapshot y con toda la residencia. Aparecieron estos conceptos como infiltrate en los sistemas de poder que lideran, disrumpe con humor en lo conservador y liberal, mantenete indiferente entre la sociedad del arte, todo esto ya entendiéndose como, una, como alguien diverso, ¿no? Me parece que esa era la conciencia más interesante. Nutre con infraleves lo común y lo exclusivo. Recibe con empatía datos, consejos, sugerencias. Vuelve bueno, a aparecer este concepto de empatía que lo venimos trabajando también. Varía lo dado con un incluso antihegemonía. Difunde con aplomo los vaivenes profesionales. Y simplifica hasta posibilitar como, como artista la vida. Claro, me parece que está interesante esto, justamente, ¿no? De cómo Voice nos permitió entrar realmente a lo diverso, como nos permitió comprender eh, también el proceso que lleva de una, eh, de una formación, de una vida y de tanto más, ¿no? eh, dentro de ciertos cánones tradicionales, hacia eh, una deconstrucción de eso, que va hacia formatos que aún hoy, incluso en épocas de diversidad, también si, todavía siguen siendo poco tradicionales, ¿no? Eh, Boyce Para mí, Voice nos conectó, estaba más conectado con la naturaleza. Entonces creo que también sale como la génesis de la diversidad, una, algo así. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego de eso, ¿no? de asumir eso como una posibilidad, entramos a este Duchamp que hemos percibido desde ese... Eh, previo, ¿no? Y que hemos percibido también en relación a eso, porque seguramente que Duchamp puede ser muchísimas cosas. Bueno, para nosotros ha sido esto, ¿no? Es, es lo que hemos percibido y de lo que hemos percibido nos hemos quedado con estas cuestiones, ¿no? Que es eh, un, un ocho, ¿no? Ocho cuestiones, ocho puntos en relación al Duchamp más diverso. ¿No? evidentemente al Duchamp también más naturalizado, diverso, que no es un Duchamp que hemos naturalizado nosotros porque sí o caprichosamente, es un Duchamp que hemos encontrado naturalmente diverso en torno a, a mirarlo, a buscarlo con esa óptica y a realmente haberlo podido ¿no? eh, compartir a partir y percibir ¿no? a partir de las lecturas que hicimos de sus libros, las eh, visitas que hicimos a sus exposiciones, que hicimos dos post-viajes dentro del de mes Duchamp, ¿no? que fue um, el Museo de Filadelfia, donde está eh, su, una de las colecciones más importantes de su obra, digamos, de manera permanente, y luego a una exposición que vimos de lado B ¿no? de Duchamp en el Museo de Arte de Frankfurt, en Alemania. Es decir, nuestro nuestra punto de vista o nuestra apertura, ¿no? nuestro radar, nuestra, nuestro campo de, de búsqueda en torno a un Duchamp naturalmente diverso, que trabaja desde ahí y que propone desde ahí en tiempos y en épocas de extrema eh, sensibilidad y eh, en relación ¿no? a, a la incertidumbre, a la incerteza, en tiempos de guerra, en tiempos complejos, ¿no? diversos en ese sentido también, bueno, esto es lo que encontramos, ¿no? Este Duchamp que nos, nos deja estas herramientas, estas ocho herramientas que se suman ¿no? a esas herramientas de eh, un voice absolutamente expandido, diverso, en lo natural de esa diversidad, ¿no? Creo que este, este Duchamp lo que nos deja también es cierto tipo de eh, responsabilidad social ante un futuro incierto, ¿no? También una especie de, de, de diferencia con respecto a Boyce. ¿no? Boyce era mucho más concreto respecto a, a, al futuro y también a su época, ¿no? Era una época, bueno, de posguerra y aunque eh, Boyce estuvo y, y fue partícipe directo de la Segunda Guerra Mundial, Tenía ¿no? otra, otra mirada, había una expansión sobre el horizonte de la vida Muy distinto al de Duchamp Que es un horizonte y una expansión que va a compartir con Warhol ¿no? Porque Boyce es eh, una persona, digamos, contemporánea a Warhol eh, Diría yo que de manera absoluta Porque eh, viven durante casi los mismos años no Y mueren, de hecho, con la diferencia solo de un año Mueren en el mismo momento, ¿no? si bien eh, eh, voy a ser un poco más grande que, du que Warhol. Eh, ambos viven una situación de poscrisis, ¿no? de posguerra. Ambos viven una situación en la que la incertidumbre se transforma en una enorme certidumbre de evasión, donde todo parecería que está resuelto, pero que críticamente ellos, por ser posmodernos, ven eh, de, desde lugares... Bastante eh, expandibles ¿no? Bastante eh, poco conservadores eh, Creo que por eso ¿no? Desde aquí es interesante ahora Enfrentarnos con Warhol ¿no? Volver a un punto de vista En un mundo que viene después De este mundo de Duchamp Que viene después de esta eh, situación de guerra A un mundo que viene después De cierta incertidumbre Y que se establece en la noción de certidumbre para olvidar o para negar o para evadir todo un tiempo terrible que se tuvo que vivir, ¿no? Entonces, eh, Warhol empieza a trabajar en un mundo en el que solamente se vienen cosas buenas, ¿no? Supuestamente. Eh, y estas primeras nociones, entonces, volvamos a estas, si te parece a la primera noción a esto que decías respecto ya al snapshot warholiano. ¿A dónde voy? No, eh, o querés que leamos esto, me parece que es como mucho. Bueno, amigas, ustedes si quieren leerlo, está todo esto en nuestra, en nuestra, en el Instagram de Fundación La Bomba de Miel. Me parece que con esto dicho así y nombrado así es suficiente respecto a las herramientas. Me gustaría que vuelvas sobre lo que decías del snapshot guarjoliano, ¿no? No, bueno, que pensaba en esta cuestión de que primero, bueno, primero que me quede Sí, por favor. No estos, estos viajes son los que tengo que hacer con el querido, digamos, ¿sí? me quedé pensando en que yo pensé que voice era anterior a los otros, o sea, ¿me fíjate, el mundo posverdadico que me mandé? Claro, porque uno, es que naturalmente no en la secuencia de aparición lo va ubicando, pero es que aparte has escuchado infinita cantidad de cosas de Voice y lo has visto, ¿no? Este, con Warhol y has visto tantas cosas que no es por una falta de, de conocimiento de que, de que Boyce era... Este, de contemporáneo, Ay, ¿es que ¿no? Cristal? Claro, claro, claro, ¿no? No, y, no y, bueno, y, eso me llamó la atención porque digo, también es esto, ¿no? Que, que cronológicamente porque también regionalmente los países se van viviendo también de distintas maneras la concepción de posguerra, la concepción de tantas cosas, y que, que nada, uno creería que el, el humano anterior venía más conectado con la naturaleza, y yo lo voy a decir, mi academia lineal, y no. No, no, no. Creo que es importante lo que está diciendo, ¿no? Que es muy, muy que es fundamental la percepción de un tiempo histórico y que es fundamental también en eso cómo nos vamos manejando sobre la narración histórica. Por supuesto que una forma es la, la correlativa, digamos, no una forma es seguir los hechos a través de los años eh, uno después del otro, pero eso no deja de ser igual de arbitrario que si lo siguiéramos de, alguna, de cualquier otra forma de las Infinitas formas que podría ser eh, Que podríamos usar para revisar históricamente algo ¿no? Acá nosotros lo que hemos decidido ha sido No seguir esa secuencia histórica de la aparición de los personajes Estamos haciendo ¿no? un ir y, y venir Claramente el que lo rompió ha sido Duchamp, ¿no? como siempre Y también no este, ingenuamente dentro de este proceso Y proyecto de... de de, de, de, de estos meses que estamos eh, eh, proponiéndoles desde la fundación Claramente tiene esa intención también, ¿no? De romper esa, esa secuencia del tiempo lineal lógico, ¿no? Porque es que la secuencia del tiempo lineal, lineal lógica Justamente lo que nos ha dado es también un modo de pensamiento lineal lógico Que sabemos que hoy por hoy no nos sirve ya de nada Porque... Hemos trabajado también en la atmósfera duchampiana mucho con algo que llamamos esto del pensamiento volumétrico. ¿no? Esto de un pensamiento que genera una percepción volumétrica y que no va sobre los hechos secuenciales apareciendo uno detrás de otro, ni tampoco va sobre la noción de verdad de esos hechos secuenciales justificándose unos con otros, sino que va sobre todas las verdades posibles de un hecho, que se da en todas las miradas posibles sobre un hecho, ¿no? Sobre el mismo hecho, tantas miradas eh, que se pongan sobre ese hecho y que se pongan a analizar ese hecho van a dar tantas verdades eh, diferentes también, ¿no? Entonces, queremos meternos sobre esto problematizándolo y trabajándolo así, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Me parece que es importante justamente verlo para ver, para eh, entrar en Warhol, ¿no? Porque Warhol además va a ser uno de los grandes maestros de esta metodología, ¿no? Que es una metodología que aparece en, la, en, en el momento, digamos, de la posmodernidad y que da por resultado con, a la muerte de Warhol el inicio del arte contemporáneo, ¿no? O sea, el arte contemporáneo es el arte que justamente va a desarmar todas las lógicas lineales, ¿no? Y que los va a desarmar hasta el punto de llegar a generar un nuevo concepto eh, de, de, de contemporaneidad y también un nuevo concepto de, eh, de tradición de esa contemporaneidad. Ser ¿no? arte contemporáneo se va a meter con todo desarmándolo como le dé la gana y a intención en relación a un objetivo, a una estrategia, ¿no? a una conveniencia. En el arte contemporáneo todo va a ser según la conveniencia. ¿no? Vamos a empezar a descubrir en este arte postcontemporáneo, analizando críticamente el arte contemporáneo, que todo en el arte contemporáneo, que, que todo lo que fue dicho, pues no necesariamente es verdad. ¿no? sino que es, en eh, todo caso, la verdad eh, de, una, de una conveniencia. ¿no? Bueno, y ahí me quedo con esta noción de shot, y creo que vamos a vivir esta experiencia o habitarla bajo ese tipo de cronología, donde el impacto o lo que, o lo que más nos afecta y concierne y nos sensibiliza como artistas es lo que nos provoca la, al, a la acción. Entonces, me parece que con Duchamp estuvimos trabajando mucho sobre el contexto, los límites, y todo esto que nos, que ante cómo eso, cómo respondíamos, que Duchamp generaba unas herramientas increíbles a eso, y que creo que con Warhol en, vamos a entrar, en, me parece, ¿no? A lo más interior, ¿no? A una cuestión más de, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que repercute y se genera internamente y que te lleva también a regenerar desde otra posición? Eh, con la misma búsqueda ambos dos, ¿no? De ser máquinas. Que eso sí me llama mucho la atención porque digo, los artistas, ser una persona sensible en este mundo, en, lo, en los mundos, en les mundos, que habitamos todos los humanos, eh no les programa a nadie, digamos, todos, les, todos preferiríamos ser robots eh, o máquinas o personas que pudiéramos responder bajo otro formato. Entonces, eso también me, me parece que, que va a ser lo interesante quizás de este snapshot Warholian. Sí, que también lo une, ¿no? De manera directa con los nuevos modos de pensarnos máquinas, ¿no? Que son, por ejemplo, ¿no? Todos estos... Eh, eh, todas estas propuestas, experimentos cyborgs, ¿no? que también cuando hicimos la visita a la Bienal de Venecia, ¿no? nuestro viaje de estudio a la Bienal de Venecia de este año, del 2022, lo que vimos fue también una mirada crítica ¿no? sobre eso por parte de la curaduría general que veía ¿no? esta noción del de cyborg, mucho antes de este cyborg que parece que estamos descubriendo por primera vez en este tiempo de los 2020, ¿no? Eh, un humano que se va fundiendo con la máquina en un mismo proceso cuerpo y que ese proceso cuerpo, bueno, va generando, ¿no? Una existencia transversal entre la máquina y el humano. Esto también es lo que vienen los artistas viendo, ¿no? que venimos viendo, por ejemplo, en la Bienal de Venecia, concretamente también el arte está registrando y que además, ¿no? en el caso de Warhol y de Duchamp, es absolutamente explícito, nos va a llevar a algunas cosas muy concretas que vamos a poder relacionar también con este tiempo y este mundo concreto. ¿no? Cuando Warhol además dice... Eh, esto de que, bueno, cada persona en el futuro va a tener sus 15 minutos de fama, ¿no? También nos lleva a ese estadio, ¿no? ¿Qué es eh, la fama hoy, no? ¿Qué es la fama sino también un perfil exitoso en Instagram, no? Y qué es la fama en términos de un perfil exitoso en Instagram, sino un modo de, de ser cyborg, ¿no? Todo en, en, en relación, ¿no? Todo se va poniendo como en una, bueno, búsqueda que el snapshot nos va a permitir ahora, durante esta semana, encontrar en estos fragmentos mínimos resueltos que vamos a reflexionar eh, desde ahí en adelante, ¿no? Ya veremos a ver cómo sale, para dónde se va, y hacia el estudio durante dos semanas en atmósfera guarjoliana de sus libros, un viaje que hicimos a Pittsburgh a visitar el museo eh, monográfico, ¿no? el museo de Andy Warhol en Estados Unidos, y eh, la, la visita, ¿no? la revisión de sus películas, de sus programas de televisión, de, su, de todo su trabajo en video, ¿no? de, de todo lo que Warhol hizo y propuso a nivel eh, de audiovisuales. Este va a ser el proceso, creo que estamos... Bien con la presentación, me parece que terminó eh, cerrando ¿no?, en una presentación este primer encuentro sobre el Snapchat. Sí, mira, me, yo no puedo pensar de otra forma que no sea hablando, así que aprendo siempre sí. la verdad es que no podemos planificar, y que bueno, van saliendo estas esto, esto, esto de ir construyéndonos eh, sí. así en vivo, en público. Eh, me parece que es un ejercicio increíble y que, que bueno, que también yo por lo menos de Warco lo que más me encantó y que vi en la serie y que vamos a también descubrir es cómo estas nociones de trabajar en duplas y trabajar conjuntamente entre los artistas es tan complicado, ¿no? Todavía. Todavía. Y que de algún modo también tiene que ver con las épocas de, de ciertas atmósferas, ¿no? que también lo vamos a ver porque también tuvimos a, a Duchamp trabajando en duplas no también tuvimos a Duchamp generando cosas pero bueno cada quien a su modo no también tuvimos de algún modo a Voice trabajando en duplas Bien. lo que pasa que no en otros contextos en otras situaciones bueno vamos a ver a ver cómo se va dando pero creo que es interesante reflexionar también cómo se va dando interno barra hacia adentro, ¿no?, de Fundación La Bomba de Miel y de este eh, proceso, cuerpo, que nosotros también estamos atravesando. Hermana querida, si te parece, dejemos hasta acá, me parece que está como bien, y, y bueno, mañana seguimos en el snapshot guarjoliano de toda esta semana. Dale. ¿Sí? Vamos bueno. a ver qué, no, qué nos aparece, nos deslumbra. ¿Qué nos aparece? ¿Qué nos depara mañana? Hoy, bueno, tenemos algunas cosas que tenían que ver con todas las herramientas. Teníamos como algunas nociones guía y que creo que estuvieron bien. Bueno, veremos mañana a ver por dónde nos, nos este, generamos nociones guía y a ver para dónde se va yendo este snapshot y hacia dónde nos va llevando para, bueno, habitar, ¿no? Hospedarnos, eh, residir en el obrar, en la atmósfera, ¿no? En el obrar de Andy Warhol. Eh, gracias a todos por estar ahí, un placer enorme, como siempre, les vemos mañana, más que invitades, eh, durante el día vamos a estar con estas transmisiones, que seguramente, eh, bueno, vamos a estar eh, avisando, les vamos a estar contando, e invitándoles a través de nuestras historias en Instagram, eh, así es que, bueno, muchísimas gracias nuevamente, gracias hermana querida, gracias Charo que está por ahí con la biblioteca full, Tratando de meter antibióticos en la biblioteca. Ah, <risa> bueno, una nueva manera, me parece muy bien. este Y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos, Fabio. Gracias.